que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es siempre ir hacia adelante. Agatha Christie En el programa de hoy, Stop. Nexperiencia. Ne experiencia de retorno, Stop. De Bruselas a Pamplona, Stop. Next como plataforma de apoyo para volver a Navarra, Stop. Lo nuestro. Un espacio único en Alzuza, Stop. Arte y paisaje, Stop. El legado de Jorge Oteiza, Alma del Museo, Stop. Con N de Navarra. Fui sobre Navarra, Stop. Golosos premios, Stop. Participa en nuestras redes sociales, Stop. Nexperiencias. Ne Nexperienciac. Suele haber buenas razones para dejar el hogar y salir a otros lugares donde aprender, crecer y sembrarse un destino. Pero siempre hay otras tantas razones y motivos para regresar. Es el caso de Virginia, que, siendo muy joven, puso su brújula vital rumbo a Bruselas. Ahora, de vuelta a Navarra, nos cuenta su historia. Eh, he estado casi 20 años en Bruselas. Eh, me fui a, para terminar la carrera como estudiante Erasmus. Y una vez estando allí, me ofrecieron la, la oportunidad de hacer el doctorado en ingeniería. Y bueno, pues eh, decidí quedarme porque en ese momento en España no encontraba otras opciones que, que se equipararan. Y estuve en una asociación sin ánimo de lucro organizando el reciclaje de paneles fotovoltaicos en Europa y de allí pasé a un centro tecnológico a hacer investigación en eh, energías renovables y en construcción sostenible. Y terminé allí mi, mi carrera profesional en el extranjero en la Agencia de Desarrollo Regional de Bruselas, Con lo cual es un enlace perfecto a venir aquí ahora a Sodena, en la Agencia de Desarrollo de Navarra. Cuando yo decidí volver, esto es, pues es, te sientes como en un, en un abismo, en un precipicio, porque no sabes eh, qué, es, qué pasos tienes que seguir, a dónde tienes que llamar. Y entonces eh, decidí contactar con, con Next, porque había visto eh, información de que podrían ayudar a, a volver del extranjero. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, lo, lo recomiendo 100% fueron mi farolillo en las, en las tinieblas y te ayudan en todo lo, lo posible. A, Annex, bueno, a Iñaki Martínez de Vergala le pregunté, bueno, tenía preguntas de todo tipo, de todo tipo, y bueno, me escribía los e-mails con todas las respuestas, que ahí te ahorra mucho tiempo de andar de ping-pong en, en todas las administraciones, con lo cual te ahorra frustraciones y te ahorra energía y te ahorra tiempo, y es muy importante que saber que tienes a alguien, un contacto en el que puedes confiar y que te van a ayudar en, en todo lo que necesites. Tras 20 años yo veo a Navarra muy, muy cambiada eh, en muchos sentidos y en muchas direcciones. Y la, a nivel laboral veo muchas más oportunidades en, en temas de innovación que, que antes o yo no las conocía o no existían. Y, y ahora la verdad es que es, se presenta un panorama muy interesante y muy atractivo. Para todos los que quieran venir desde el extranjero, creo que es un momento, si no óptimo, oportuno y Nex está ahí para ayudar en lo que sea necesario. Lo nuestro. Gurea. En un vértice de la localidad navarra de Alzuzas se encuentra el Museo Teiza. Un espacio singular dedicado al escultor Jorge Oteiza, donde el arte, la arquitectura y el paisaje se dan la mano hasta el punto de generar una experiencia inolvidable en todo aquel que se sumerge en el universo del polifacético creador. Bueno, Este museo es un centro monográfico dedicado a la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza, un artista y creador fundamental de la segunda mitad del, del siglo XX, conocido principalmente por sus aportaciones en el ámbito de escultórico, pero también por ser bueno, un pensador, un activador social y alguien que de alguna manera entendía cualquier disciplina creativa como un elemento de transformación de la sociedad. ¿no? Tanto Oteiza como nosotros, que hemos recogido este legado, entendemos que el arte y la creación son elementos fundamentales en la creación de conocimiento, en el fomento del pensamiento crítico, y al igual que Oteiza entendía que el arte suponía un factor fundamental de transformación social, nosotros también lo consideramos, ¿no? y creemos que esa es la guía que determina nuestras acciones y también nuestra posición hacia la sociedad que nos, que nos contempla. ¿no? Este es un espacio muy especial, porque de alguna manera encarna la presencia de dos grandes creadores. Por un lado, contiene el legado escultórico y, y, y documental de Jorge Oteiza, pero también esto se produce en un edificio, en un entorno espacial y arquitectónico muy especial, creado por el, por el arquitecto Francisco Javier Saez de Oiza, amigo de Oteiza, expresamente para, para disfrutar y para contemplar su obra. ¿no? El público que, que visita el Museo Teiza es ciertamente muy, muy diverso, desde escolares, mmm, niños y niñas, para los que tenemos programas específicos, adultos, investigadores... Digamos que es un público muy, muy diverso, pero quizás el principal atractivo, o lo que encuentran por primera vez ese público que se acerca al museo, es esa conjunción entre arte y arquitectura, entre lugar, entre espacio, entre entorno, que, de alguna manera, eh, es quizás un elemento que, que sorprende de manera especial. ¿no? Podemos pensar en que la arquitectura, de alguna manera, pretende realizar una traslación de, ese, de esa interioridad espacial tan presente en la, en la obra de Oteiza a la propia configuración del, del edificio. ¿no? Y esa permeabilidad de ese espacio, quizás más denso, también más matizado por un juego de luz muy particular y también por la propia estructura del museo, generando diversos planos y obligando a recorrerlo de una manera no lineal, un poco laberíntica, todo ello genera una, bueno, pues una, una percepción lenta también del lugar y del espacio que favorece el, la dimensión más contemplativa, o más experiencial que uno puede mantener cuando se confronta con un proyecto escultórico o artístico como el de, el de Jorge Teiza. Quiz con N de Navarra. Quiz nafarroaco Nerequín. Los participantes entran en el sorteo del lote Yo también soy NEX, Participa y hazte con el tuyo como lo hicieron otros. La sala principal del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, tiene un aforo total de… ¿Cuál es el árbol que más abunda en Navarra? ¿Cuál es el nombre del esqueleto humano completo más antiguo hallado en Navarra?